Los pueblos tienen su forma particular de identificarse, de ser, de actuar. La cultura abarca todo el acontecer y la cotidianidad de los pueblos. Y esta realidad no escapa a la parte religiosa. Entonces, las habilidades con dulces. Este plato, este gourmet eh, vernáculo dominicano, es único. En el mundo incluso, solo aquí en República Dominicana se consume, se cocina habichuelas con dulces. Incluso países tan cercanos y con una cultura tan afín como por ejemplo Cuba, Puerto Rico, por decir dos, no tienen esa característica. Ahora, todo tiene un origen, una explicación. ¿Por qué habichuelas con dulces? en la cuaresma y semana santa hay una parte que tiene que ver con el sincretismo que nos, eh, eh, eh, que nos irradia a nosotros como nación es decir, nosotros somos una cultura de muchas mezclas y justamente las habichuelas con dulce es un reflejo de la gastronomía criolla y el sincretismo porque aunque existen en su cocción, en su preparación Condimentos del mundo entero y de todos los continentes en ninguna parte de esos eh, países se cocina solamente aquí <música> Sucede que a finales del siglo XVIII específicamente un 27 de marzo de 1795, en la época eh, francesa, donde estaban los franceses aquí eh, en nuestra isla, eh, vinieron unos militares, específicamente uno de apellido Norbo Solastre y otro de, apellido, de nombre François de Land. Ellos estuvieron eh, conversando, sobre la cotidianidad de, de la isla y la parte que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, justamente cuatro días antes del de Domingo de Ramos, que cayó en esa época, ese día que les digo, estaban hablando ellos dos, esos dos franceses, sobre los frijolitos azucarados franceses. Es posible que ahí esté el inicio de las habichuelas con dulces en nuestro país. Esa es la parte de historia, ¿verdad? Entonces tiene que ver posiblemente con esa, ese acontecimiento histórico de estos dos franceses militares describiendo la gastronomía dominicana y que cuatro días antes del domingo de Ramos entonces hablaron en la mesa de los frijolitos, de los frijolitos azucarados franceses. Pero eso eran los frijolitos azucarados, como lo cocían en Francia. Ya de por sí, la habichuela con dulce como tal, con todos estos ingredientes, nace antes de la República. Fíjate que nuestra República nació en 1844, y estamos hablando de finales del siglo XVIII este acontecimiento, específicamente en 1795. Pero, con el pasar de los tiempos, después de ahí, comenzaron a agregarle condimento a este, a, este, a, esta, a este plato, que dicho sea de paso, en ese momento y después incluso hasta finales de los años 60 y 70, en el siglo XX, la habichuela con dulce era un plato, es decir, no era un postre, porque en esa época eh, incluso se cocinaba para, para cenar, eh, para desayunar, eh, te donaban como plato y todo el mundo cocinaba mucha cantidad. Y como no había refrigeración, tenían que comérselo seguido y repartirlo a los vecinos porque se podía dañar por la leche con, con coco que tenía, entre otros ingredientes. La misma bichuela que tiende a fermentarse y a dañarse. Entonces, en ese momento era un plato. Ahora, en esta época, ya viene a ser, aparte de un plato tradicional, viene a ser un postre, un aperitivo, porque tú lo puedes refrigerar y volver a comer. Pero sus inicios tienen que ver con, esa, con ese acontecimiento de la parte eh, eh, de nuestra isla con la república en manos de los franceses. pasando los días y entonces cuando se le comienza a agregar un sentido religioso a la habichuela con dulce porque la habichuela con dulce no tienen carne, es un plato dulce, generalmente en los días eh, religiosos tanto en el catolicismo como la religiosidad popular dominicana las golosinas y los dulces están presentes en toda celebración en toda celebración, incluso tú vas a una hora santa y te brindan algo dulce Entonces, parte de las cosas que se eh, que venían enraigadas en los negros también era la parte culinaria. Llegó un momento determinado que después de conocer esta parte de hacer habichuelas con dulce, en las celebraciones negras, en las celebraciones de religiosidad popular, también estaban presentes las habichuelas con dulce. Y es así como se da ese sincretismo entre la religiosidad popular dominicana y el catolicismo mezclado con la gastronomía. Por eso también, hablo de que tiene que ver en cierta medida ese sincretismo que nos embarga a nosotros como dominicanos incluso no solamente esa realidad sino también a veces la hipocresía de muchos mira po, cómo por ejemplo a veces eh, queremos excluir esa realidad nuestra y creer que todos somos blancos incluso es tan importante esa parte que mira cómo las habichuelas con dulce tienen Realidades de todos los continentes y sin embargo pertenecen a nosotros, a República Dominicana. Es decir, que parecería un arroz con mango, una mezcladura inexplicable, pero tiene su explicación. Eso se da con el sincretismo, no solamente étnico, sino también cultural. El folclor, las culturas, las tradiciones No tienen un acta de nacimiento Tienen una cotidianidad evolutiva Entonces ya la habichuela con dulce Forma parte del folclor dominicano No solamente de una tradición los días de las cuaresmas El folclor no es más que las tradiciones de un pueblo Que se van transmitiendo de generación en generación Entonces eso es una parte interesante Que tú no puedas saber quién le inventó? Ahora, existe un punto de partida, que es el que yo te acabo de decir, que esos dos militares hicieron una comparación de los frijolitos azucarados franceses. Entonces, con el tiempo se le fueron agregando cosas. Mira que es tan así que las mismas habichuelas con dulce no las hacen igual en el sur que en el Cibao, por ejemplo. Aquí, eh, por ejemplo, en el, en el Cibao, en algunos lugares aparte de las galleticas y de la paz, le echan casabe. En el sur, en algunos sitios, le echan malagueta, a esa misma habichuelas con dulce. Es decir, que aún dentro de la tradición gastronómica de las habichuelas con dulce, para la cuaresma, por zonas, existe regionalismo en términos de cómo fabricarla y en cómo comerla. Ahora bien, lo que sí hay algo que tenemos que estar claro, esa tradición del cuaresma, en Semana Santa, comer habichuelas con dulce solamente es de la República Dominicana, no existe en ningún otro lugar esa tradición. Desde aquella época del siglo XVIII hasta hoy ha venido evolucionando su forma, pero sí siempre se hace para la tradicional época de Cuaresma y Semana Santa. Mira, cuando los españoles vinieron, esto es mucho antes, que te esta, esta parte tiene que ver mucho antes de cómo eh, eh, es el posible nacimiento de las habichuelas con dulce. Ellos, cuando traen los negros esclavos del Congo y de Dahomey, específicamente del África, traen consigo su cultura. Ese, esa maleta nadie se la puede quitar a nadie que la lleve a un lugar. Entonces, esa maleta espiritual la lleva a todo el mundo a donde va. Y ellos trajeron esa maleta espiritual a los negros. Ahora, ¿qué pasa? Los españoles le prohibieron en un momento determinado a los negros utilizar sus mismas costumbres. Ahora, el asunto de la prohibición de ese momento, a que los negros no solamente le prohibían utilizar las mismas costumbres, que los españoles sino que también ellos en la parte culinaria también tenían que hacer eh, de tripa a corazón para poder enraizar ya aquí en su nuevo terruño verdad sus costumbres y así como la habichuela con dulce es un fiel testigo de que nosotros somos producto del sincretismo